Eso es lo que doy No existe ningún antídoto Veneno, eso es lo que soy Mi sonrisa oculta dolor Sé que no debo estar con las personas Pero me da miedo intentar estar solo Mi presencia las deteriora Soy danino para todos Hay gente que a mí se me quiere Y eso es lo que en el fondo me duele Estar conmigo no les conviene Tarde o temprano lo aprenden En lo que pienso y sienten temor Si vieran lo que vi tendrían compasión En la vida cometí más de un error Y aceptarlo nunca me hizo mejor No quiero ser esa persona que era Desearía que desapareciera No digo que mi forma actual sea perfecta Ya que en ella las tragedias se imprengan Veneno, eso es lo que doy no existe ningún antídoto Veneno, eso es lo que soy Mi sonrisa oculta dolor Veneno, eso es lo que doy No existe ningún antídoto Veneno, eso es lo que soy Mi sonrisa oculta dolor Me quieren más de lo que yo me quiero a mí vidas no las quiero hacer sufrir. Porque mi corazón yo ya lo herí. Les dije que los quería, pero les mentí. ¿Cómo hablar? Alegría y aceptación, si dentro mío solo queda tristeza y dolor. Ojalá encuentre el perdón en mi interior y no sea una carga para la gente a mi alrededor. No quiero tener su lástima y empatía. Tampoco un respeto basado en mentiras. Solo que me miren de igual a igual. Y sepa que dentro mío aún queda humanidad. El fuego que destroza a todo sin control. No logro ver más allá del dolor. Una Contamino todo lo que se me acerca Alguno va a terapia, otro toma hasta el quiebre Yo en aislamiento pienso en ustedes Los abrazaría pero soy un escorpión Y por instinto voy a pinchar su corazón El algo del algo es la nada de la nada La gente traiciona al igual que las palabras Mi virtud las cuento con los dedos de una mano Y mis defectos, Nicolás de 300 espartanos Más de una vez me dijeron que conocerte más de quererte menos, radioactivo, eso puedo verlo Malas enseñanzas me llevaron a hacerlo Quiero cambiar, pero no lo estoy buscando Quiero mejorar, pero me da miedo intentarlo El balance justo de crueldad, inocencia Esperando el que el verdugo marque su sentencia Veneno, eso es lo que doy No existe ningún antídoto Veneno, eso es lo que soy